Hola, bienvenido a otro video ¿Estás revisando tu lista ¿Estás y le damos la bienvenida a nadie porque muy bueno, pronto haré unos amigos pero que se cometen suscríbanse activan activan la campanita para que estén pendientes Oh, ya se terminó esta partida okay. hoy voy a hacer más un video porque ya no tengo Voy a hacer un ratico de video como dos minutos no sé depende y más tarde haré el en vivo You're checking your list once, you're checking it twice. It seems everyone else he was not. This is a lot me shit. así. not sure. I'm not sure. I'm Wow. lo voy a ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! the que with a wow. sudden shout as the enemy then probably blacks out creo que hoy estoy si no, si no, nosotros no podemos nosotros podremos hablar o sea alguien en vivo hablando hará encuestas preguntas y también les tengo una aplicación muy más adelante les voy a mostrar se llama robustes es una aplicación perfecta, gratis pueden meter su nombre Facebook, main o la cuenta de la Esta aplicación para para la comunidad de la de que comunidad de la comunidad una respuesta, respuesta de Bueno mis amigos, esto es todo por hoy, gracias por conectarse, espero mucho a ti, buenas bye bye.